Bueno, este vídeo es para ver cómo podemos hacer un dashboard con Sepharad. Lo primero de todo, Sepharad es un framework desarrollado por el GSI que a través de una serie de web components que utilizan la librería Polymer pues podemos eh, hacer un dashboard para visualizar características de documentos previamente almacenados en Elasticsearch y Fuseki. Para que el vídeo no se extienda demasiado, vamos a partir de una demo que es la que veis en el vídeo, en la cual además de tener un, un dashboard eh, iniciado, también tenemos un, un pequeño pipeline que nos permite capturar, analizar y almacenar, en este caso, tweets relacionados con el restaurante lateral eh, para posteriormente visualizarlos en el dashboard. Entonces, vamos a ver un poco, en el README, por ejemplo, tenéis los servicios que incluye este repo. Por un lado tenemos el orquestador que utiliza Luigi que nos permite gestionar las tareas del pipeline que os comentaba tenemos la herramienta Crawler en que nos permite capturar datos de diferentes eh, fuentes un servidor local de las t-search donde se van a almacenar los datos un servidor de senpai para analizar y, y bueno y el dashboard entonces una vez que os hagáis git clone eh, vais a ver que vais a tener la, la, las siguientes carpetas pues obviamente lo importante es la carpeta dashboard donde está todo el contenido html de la página web pero os voy a mencionar un poco eh, este archivo que es el pipeline que os comentaba. Por si alguno está interesado en, en ejecutarlo para así poder capturar datos de manera automatizada pues, para almacenarlos en el y visualizarlos. Este pipeline, como veis, eh, eh, eh, lo, que, lo que hace es lo que os comentaba antes, que es tener una tarea de Twitter que utiliza una tarea también de Senpai para un análisis de sentimientos luego también tiene una tarea para almacenarlo en, en un servidor de Elasticsearch eh, local en un índice que es el lateral demo y por último tenemos la tarea main que es la que se ejecuta por defecto y llama a las demás tareas. Digamos que esta, bueno eh, estas tareas extienden y heredan eh, otras tareas que importamos del módulo Soneti el cual os voy a dejar en la descripción para que podáis ver las que ya están hechas, qué parámetros necesitan por si alguno está interesado en hacer un, un pipeline sobre otro scrapper o, o cualquier cosa entonces una vez que os hagáis eh, git clone y hagáis docker compose pues lo que se va a ejecutar es obviamente atrás lanzarse los diferentes contenedores es ejecutarse este pipeline que se va que va a capturar cada como podéis ver aquí, lo que ponga, se, va, se va a ejecutar cada, cada cierto tiempo, que es el parámetro, este interval, que en este caso, una vez al día. Entonces, eh, una vez que ya se ejecuta este pipeline y los almacena en elasticsearch, el cual, el servidor, lo podemos ver aquí, vemos que tenemos, en este caso es el, la estructura, pero si hacemos barra, baja, search, podemos ver que tenemos aquí... Eh, 105 documentos que son tweets relacionados con el restaurante lateral que era lo que estábamos comentando antes vale entonces vamos a pasar ahora al, al dashboard en el dashboard nos interesa eh, bueno digamos que el html pues está compuesto por componentes que utiliza el dashboard esos componentes ahora os voy a enseñar de dónde están definidos y dónde podéis utilizar eh, eh, los que ya hemos desarrollado en el GSI, luego digamos está el constructor de Polymer porque en sí el dashboard también es un componente eh, Polymer donde aquí se definen los parámetros de ese, de ese de ese componente, luego tenemos las funciones privadas que necesitemos para para, para cualquier cosa que necesitemos y luego está el método que también es importante porque es el que utiliza este cliente es el, la librería de Elasticsearch para Javascript, que es desde donde vamos a hacer las peticiones a Elasticsearch. Esto ya es parte de Elasticsearch, pero bueno, o come, para comentarlo vemos que aquí existen dos tipos de peticiones. Está por un lado la query que, que en la que tiene dentro eh, la, este atributo filters, que es un array, en la que una vez que cada vez que pinchemos uno de los eh, componentes como son interaccionables pues se va a añadir un filtro a ese array y se va a actualizar y entonces se va a hacer una nueva petición a Elasticsearch con ese con esa query y se van a devolver ya solo los documentos que, que cumplan ese requisito que, que hemos incluido en, la, en en la query bueno este es para que nos lo devuelva ordenado por fecha y luego tenemos las peticiones que son las agregaciones, que nos permiten agregar documentos dependiendo de un valor de un determinado campo. Pues, por ejemplo, en la, la tribu, eh, esta agregación, que se llama esquema pues nos permite agregar los documentos por autores del, de los tweets. ¿Vale? Entonces, voy a enseñaros ya, el, bueno, en el puerto 8080 vais a tener ya el este dashboard que es el inicial no tiene muchos documentos porque en esta versión local donde estoy haciendo el vídeo solo tengo los del último día y vemos como habéis visto en el, en el código html pues tenemos estos son los number chart, estos son google chart igual que este porque google chart tiene un parámetro que puedes indicarle el tipo entonces puede ser pues por ejemplo tipo columna o tipo pie que es como un diagrama de estos de, de, de sectores o un line chart que es así para poder visualizar eh, documentos en, en un eje temporal luego tenemos un word cloud en este caso lo que le estamos pasando es la agregación que comentábamos antes de, del esquema author donde nos agregaba los tweets por diferentes autores y, y este componente pues nos visualiza pues en cuanto más grandes cuantos más tweets ha hecho cada autor y luego tenemos eh, un tweet chart separado en dos porque en el, line, en, el, en el pipeline, pues, tanto capturábamos tweets que, que provenieran de la cuenta oficial del restaurante lateral, como eh, eh, tweets de personas que mencionaran al, al restaurante lateral. Vale, entonces, eh, vamos a, si os parece, voy a explicar un poco, eh, primero, cómo podemos depurar un poco eh, las peticiones que se hacen a las t lo que estás pidiéndole, lo que nos está devolviendo, porque eso da bastantes problemas. Existen varias formas de depurar lo que nos devuelve el Elasticsearch, pero a mí la que, más, la que más utilizo es la de utilizar la pestaña Network del, del inspector, del, del, del browser, porque así podemos ver pues, las peticiones que está haciendo el dashboard con el servidor. Entonces vemos aquí que existe una petición que es barra baja search, que es como se llamaba en nuestro método uh, nuestro método de, de, de del módulo de las y aquí tenemos la nuestra petición es, esto es exactamente lo que había en el en el código que es la petición que estás haciendo tú ordenada pedíamos solo 500 a, a nuestro índice lateral demo y esta es la respuesta que que nos está devolviendo por ejemplo en la agregación esquema author pues nos devuelve solo que tenemos tweets de de de, de Twitter, o sea, solo tenemos documentos de Twitter, porque podríamos tener, eh, por ejemplo, también posts de Facebook o de otras o de otras fuentes. Por ejemplo, eh, en la agregación de esquema eh, creator podemos ver los autores de los tweets, el más frecuente obviamente es el restaurante lateral y luego los autores de los tweets que mencionan a, al lateral. Entonces, esta es una forma que podemos ver pues, lo que la agregación que estamos haciendo o que les estamos pidiendo, pues lo que nos está devolviendo, por si acaso en algún momento un componente vemos que falla o cualquier cosa, pues podemos depurar a ver si estamos haciendo bien las peticiones. ¿Vale? Otra cosa que os quería enseñar era pues, ponernos en el caso, por ejemplo, de que queremos importar un nuevo componente. Imaginemos que, por ejemplo, pues, no tenemos los number chart y los queremos utilizar vale pues lo primero de todo tenemos que tenemos dos opciones para ver los componentes que, que existen ya tenemos por un lado el repo de sefarad donde están todos y luego también el readme de docs de sefarad que el cual os dejaré el url en la descripción donde viene un poco cada uno detallado entonces aquí podemos buscar el componente number chart y digamos que en el readme pues están los atributos que le tenemos que pasar al componente y bueno, esto es para instalarlo, por si queremos instalarlo eh, de manera separada a un, a un dashboard, y, y bueno, y luego también que incluye una versión de demo por si quieres, por si acaso queremos ver cómo funciona o cómo, o cómo es eh, su apariencia, pues tenemos una, una demo en la carpeta en la carpeta demo. Entonces, si nosotros quisiéramos importar ese documento, ese componente a nuestro a nuestro dashboard por tenemos dos opciones, la primera sería incluirlo en el bower.json como es en este caso, e indicar eh, una versión o, o si no ponemos ninguna versión pues cogería la última o en el, o el segundo caso es tener una carpeta de elementos para para el caso en el que quisiéramos añadir a los componentes alguna nueva funcionalidad o vemos que hay algún error y lo quisiéramos arreglar pues puedes hacer una carpeta de elements y hacer git clone dentro de la carpeta de elements del, del, del componente que tú quieres y ahí ya tienes el código que pudiéndolo modificar a tu antojo. Importante son dos cosas, si, si añadís alguna funcionalidad o, o arregláis algún error pues podéis hacer un push a la rama number chart y hacernos un request de vuestra rama a master para así poder pues todos colaborar en los componentes y e ir haciéndolos pues más funcionales y, y si en el caso de que hubiera errores pues solucionarlos a la hora de importarlos pues tenemos dos opciones como podéis ver importarlos desde la carpeta de bower components que es donde nos lo añade eh, bower eh, si, lo, si lo instalamos a través de bower.json o importarlos desde esta carpeta de elements que es donde tenemos una, que sería el caso en el que tú hubieras hecho git clone y lo hubieras modificado a partir de ahí una vez ya importado o instalado ya solo tenéis que poner el componente ponerle los parámetros que podéis ver en el readme que necesita eh, en este caso pues necesidad, pues necesita, eh, tenemos el icono, un, el color, el, este objeto es el campo, o sea el valor de, de, de, del atributo que estamos representando en este, en este componente este es el, el nombre de la agregación que le hemos puesto abajo en la petición de de, de Elasticsearch los filtros eh, el, el, el subtítulo, el título del componente y luego los datos que tenemos porque en, en la petición como pudisteis ver, no sé si os lo he enseñado, es que al final, cuando ya recibimos respuesta, pues lo guardamos en el campo, lo guardamos en el atributo datos. Entonces, siempre a los componentes lo tenemos que pasar. Eh, le tenemos que pasar esos datos. En este caso serían estos. Este Data Competitors es porque bueno, la, la demo, como podéis ver, es. Eh, o sea, incluye más cosas que lo que estamos viendo en este. Eh, también incluía una serie de, de comparación con otros competidores, pero bueno, en esta versión inicial solo tenéis tweets relacionados del lateral, entonces pues no tiene, no tiene ningún tweet de, de ninguno de los competidores. Entonces eh, yo creo que esto sería todo lo principal, porque es en lo que más problema teníais, en, cómo, en qué componentes existen, cómo podéis importarlo, cómo podéis modificarlo a vuestro antojo. Y luego también cómo podríais depurar un poco los, las peticiones de Elasticsearch. Eh, luego pues eh, referente al dashboard yo creo que nada más. Luego también deciros que tenéis el, aquí en el, en el puerto 5000 tenéis la interfaz de en donde podéis ver los diferentes scrapers que tenemos ya nosotros en, eh, desarrollados y los parámetros que necesitan para poder utilizarlos tanto, o si queréis, a través de, la, de esta interfaz, a través de la pantalla, o si, podéis, o si queréis utilizarlos a través de vuestros pipelines. Y yo creo que esto sería todo. Muchas gracias y hasta luego.